El subsecretario de Seguridad Ciudadana se ha pronunciado con referencia a los desalojos registrados en horas de la mañana en la invasión brisas de fertilizantes, asegurando que esta fue una orden netamente judicial. Hubo netamente policía en cumplimiento de una orden judicial, un fallo en segunda instancia del juzgado primero civil del circuito que ante una tutela instaurada por el propietario del predio le ordena a la policía. ...generar la acción preventiva en cumplimiento del artículo 81 del Código de Seguridad Ciudadana. Afirmó para Enlace Noticias que no se ha hecho uso de la fuerza para desalojar a estas personas. De manera que desde muy tempranas horas del día de hoy se procede a realizar la diligencia. Queremos contarle a Barranca Bermeja que ha sido un procedimiento que no ha generado resistencia... ...por parte de las personas, que no se ha hecho uso de ninguna manera de la fuerza para poder presentar el, la orden de desalojo y por tanto ha sido una diligencia en la que se ha podido llevar de la mejor manera. El subsecretario anunció que hubo personas vendiendo lotes, aprovechándose de las personas que se asentaban en ese lugar por necesidad.